Muy buenos días, doctor Feliz Ramontiana, doctor Jorge Enrique Montealegro, miembros de la mesa directiva, padres, instructores y mis estimados aprendices de cena. Yo, Daria Andrea Gualtero, soy madre de dos hermosos hijos y me siento supremamente agradecida con Dios, solo con Dios, porque nos da la oportunidad a todos los colombianos de ser parte de esta grandiosa entidad. Pero sobre todo agradezco a Dios. Porque nos da la oportunidad a ustedes y a mí de formar parte del de Centro de Industria y la Construcción. Como madre y aprendiz, quiero felicitar a los instructores porque han dedicado tiempo de calidad con nuestros hijos. Se necesita de mucha paciencia para ejercer esta linda labor. Pero les aseguro, instructores, que gracias a ustedes, un día nuestros chicos... Tendrán la capacidad de salir adelante en un trabajo o de especializarse en la universidad gracias a esa pasión y empeño que ustedes hicieron porque ellos aprendieran y gracias, gracias por todo lo que han hecho por nuestros hijos. Queridos jóvenes, ahora queda en ustedes el aprovechar al máximo cada minuto que estuvieron aprendiendo, investigando en la Tecnoacademia. En la vida se presentan muchas oportunidades. Y está en ustedes aprovecharla o desecharla. Chicos, estamos preparando un presente para un futuro prometedor y exitoso. Recuerden que los errores tienen graves consecuencias. Pero si hoy, ustedes y todos los aquí presentes, valoramos al máximo cada minuto que nos presente la vida para disfrutar, para hacer nuestros sueños realidad, para mirar hacia adelante con la esperanza de que vendrán cosas grandes y mejores sin olvidarnos de Dios, y que en el transcurrir de la vida habrán tropiezos y momentos durísimos. Recuerden que lo difícil no es que nos caigamos, sino que nos levantemos con la esperanza, con la energía para enfrentar un nuevo amanecer. Jóvenes, eso solo lo logran ustedes. Aprovechando cada minuto que alguien quiere enseñarles algo valioso, algo excelente, que quieran aportar algo bueno para sus vidas. Sus padres, sus familias, son la esencia de la vida. Aprovechen ahora para dedicar, decirles a sus padres cuánto los aman y cuán agradecidos están del apoyo que les han brindado y de que se preocupen por ustedes. Padres sus hijos necesitan que les digan cuánto los aman esa expresión de amor hace parte de ese grandioso futuro para ellos porque más adelante ellos sabrán que estuvieron que no estuvieron solos que aún a pesar de nosotros sus padres estuvimos ahí para que formaran un futuro y una realidad mejor que la de nosotros porque nosotros no somos malos padres pero queremos que ellos sean mil veces mejor que nosotros Muchas gracias y que el Dios Todopoderoso le bendiga.